Eh, y gracias, eh, Miguel Ángel, por esta invitación, desde luego, al diálogo, para una cuestión que a mí me parece fundamental. A mí me parecen todas eh, fundamentales aquellas cuestiones en las que hay víctimas. Las víctimas del Banco Popular, las víctimas de Martín Sáfadesa, las víctimas de las renovables. ¿Por qué me parecen fundamentales? Pues por una serie de cuestiones que se han deslizado aquí en los últimos minutos. Un Estado de Derecho, una democracia, se supone que es eh, un régimen en el que impera un principio básico que es el de la seguridad jurídica. Cuando tú estás ejercitando determinada acción lo haces a sabiendas de que hay una estructura eh, que vela por el, interés, por el interés general y que nos protege a todos y que protege, desde luego, a todas las personas que toman determinada acción. Y cuando se produce inseguridad jurídica, ...en aquello que entendemos eh, por estado de derecho, pues entonces eh, tú ya tienes determinadas dudas... ...sobre el hecho de que ese régimen sea democrático, sobre de que el hecho de que imperen determinados principios de justicia general, etcétera, etcétera. Esa es una de las razones fundamentales por las que yo estoy aquí, naturalmente. Voy a hablar, eh, como lo que me habéis pedido son 15 minutos... ...más luego todas las preguntas que se susciten... ...voy a hablar cinco minutos sobre comunicación en general... ...y diez minutos sobre el caso particular que nos ocupa. Me parece que es muy importante hablar sobre comunicación en general... ...sobre todo por la cuestión que acaba de plantear Miguel Ángel. ¿En qué hemos fallado? ¿En qué estamos fallando? ¿Por qué nos salen determinadas cosas en los medios de comunicación? Bueno, yo creo, en primer lugar, que estamos asistiendo todos... ...a una de las revoluciones en el ámbito de la comunicación... ...más importantes en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Hasta ahora estábamos acostumbrados a que hubiese un emisor, unos señores, unos periodistas que en un periódico, en una radio, en una televisión comunicaban determinadas cosas, informaban sobre determinadas cosas, un emisor y había un receptor. Eso ahora mismo ha cambiado por completo. Ese antiguo emisor, el periodista que estaba en la radio, en la televisión, en un periódico, era el absoluto guardabarreras. Ese era el único que decidía qué es lo que importaba, por qué importaba. ...y cuántas veces había que lanzar determinado mensaje. Por ejemplo, el mensaje de que determinados... Eh, ...accionistas de un banco o determinados inversores... ...habían sido engañados o estafados o defraudados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha cambiado. En España ya hace unos cuantos años... ...en los que no tenemos solamente cuatro televisiones... ...cuatro emisoras de radio y cuatro periódicos. Hace no tanto teníamos la primera, la segunda, Antena 3, Tele 5... ...y casi para usted de contar. Estaba el diario El Mundo, el diario El País, el diario ABC... Eh, la razón que llegó a última hora y luego, evidentemente, las cabeceras regionales. Teníamos la cadena SER, la COPE, Onda Cero, Radio Nacional… Ahí se terminaba absolutamente todo. Ahora hay muchas otras cosas que cuentan, naturalmente, en el ámbito de la comunicación. Eh, ahora hay un flujo continuo de información y ese flujo continuo de información también, en relación a este tema del que hoy nos ocupa, no lo provocan ese flujo solamente los periodistas, no solamente los políticos, no solamente determinados profesores de universidad o determinados técnicos. Ese flujo de información lo provocan simplemente los ciudadanos, con sus opiniones, con sus impresiones y, naturalmente, manifestando aquellos elementos en base a los cuales se consideran víctimas de una situación. Por lo tanto… Eh, yo ya no diría que en la opinión pública ahora distinguimos entre quienes emiten un mensaje y quienes reciben un mensaje. Distinguimos entre gente que está conectada al ámbito de la comunicación y gente que está desconectada, sobre todo desde un punto de vista tecnológico. En el pasado había un problema que era eh, que faltaba información… Esta noticia no sale, este titular no aparece, esto que dicen los señores de Ampier, ¿dónde se refleja? Nadie ha escrito un editorial, nadie ha hecho una columna, etcétera, etcétera, una falta de información. Ahora lo que tenemos es otra cosa, ahora lo que tenemos es sobreinformación, ahora tenemos abundancia de información. Y yo soy de la idea de que en este momento, año 2017, eh, que es un momento de inundación de información, como en toda inundación, el problema hay mucha agua. Pero el problema es buscar el agua potable. El, el problema es, en medio de una inundación, buscar el agua buena. Eso me parece que es importante. Eh, hay otra cuestión que me parece que es fundamental y que quiero destacar hablando en este plano eh, general, que es cómo están operando ahora mismo las redes sociales, eh, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, antes parecían una cosa que era solamente propia de jóvenes o solamente propia de periodistas o solamente propia de gente que, bueno, iba un poco con la modernidad. Eh, prácticamente todo el mundo o está hoy actuando en esas redes o recibe información de esas redes, por ejemplo, a través del teléfono móvil. Pero vean en este sentido lo que decía eh, y lo que dice Humberto Eco, uno de los grandes eh, teóricos de la comunicación eh, a lo largo de toda la historia. Dice... Humberto Eco, la multiplicación de medios y canales y sobre todo el impulso de las redes sociales provoca que se transformen en noticias lo que no son noticias. Lo que provocan las redes sociales es que se transformen en noticia los hechos marginales o que no tienen relevancia. Dejo aquí en la mesa que naturalmente uno de los retos y desafíos que tiene Ampier y todas aquellas asociaciones y plataformas de defensa de determinadas víctimas que quieran defender sus derechos, uno de los retos es luchar contra los hechos marginales, contra la trivialidad, contra el sensacionalismo y abrirse un hueco mostrando verdades que incumben al conjunto de la sociedad. Eh, otra cuestión eh, que a mí me gusta eh, citar eh, con frecuencia, las redes sociales son un medio de comunicación muy potente hoy en día, por supuesto que sí, está en nuestros teléfonos móviles, está en nuestros ordenadores, está en nuestros tablets, pero las redes sociales transmiten impresiones ...que están más basadas en, el razo en, en las emociones que en el raciocinio, en las emociones que en lo racional. Pues desde mi punto de vista, naturalmente sí. Naturalmente lo que se transmite en las redes sociales es una cosa más emocional, más visceral... ...más sensacionalista, más colorista eh, y eh, lo que importa de verdad, por ejemplo, el caso que hoy nos ocupa, eh, personas eh, que sufren una serie de daños, que sufren una serie de perjuicios, es otra cosa diferente, que tiene poco que ver con el sensacionalismo, con las emociones, etcétera. Tiene que ver sobre todo con la aplicación de la justicia, que es algo muy básico en un Estado de Derecho. Les voy a dar otra frase, algunas pinceladas antes de entrar ya en el tema particular. Eh, un profesor británico, eh, muy apreciado en el ámbito de la comunicación, John Gray, eh, dice lo siguiente, eh, hoy Internet… Cualquiera que entre en su ordenador, cualquiera que entre en su teléfono, en su teléfono móvil, lo que está viendo es que eh, las redes sociales y lo que uno ve en esa pequeña pantalla sirve para que se manifiesten aquellos que están descontentos. Dice, gracias a estas pequeñas pantallas ha surgido y se ha consolidado una nueva comunidad de individuos a los que la tecnología, esta tecnología, esta tecnología les permite conectarse, comunicarse concertarse en sus acciones, pero lo más importante, la red, lo que ellos transmiten a través del móvil y a través de estos dispositivos, les permite ser tenidos en cuenta. Esa es otra de las cuestiones que me parecen a mí importantes, de las que se están debatiendo aquí esta tarde. Eh, Ampier, ¿qué es lo que busca? Una justicia inmediata, mañana, pasado mañana, la semana que viene, a través del Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo o el que sea. No, ser tenidos en cuenta, mantener... ...viva la llama de una situación que es contraria a lo que significan los parámetros y los criterios de un Estado de Derecho. Y, por lo tanto, eso le da valor a la tarea que está llevando a cabo esta asociación. Eh, otra frase eh, también de un teórico de la comunicación internacional, Geoff Mulgan, al que yo eh, cito con frecuencia... ...dice, lo más importante hoy en, día, hoy en día es año 2017, no hace 30 años, porque el tiempo pasa muy deprisa... Dice, lo más importante es que las redes sociales, los teléfonos móviles, las tabletas, los ordenadores, están creando un espacio no solo para comunicarse, sino más decisivo para que unos se impongan en la batalla de la comunicación y otros pierdan en la batalla de la comunicación. Y en la batalla de la comunicación están pendientes los periodistas que estamos aquí, los señores profesores universitarios o científicos o técnicos que están aquí, las personas que están reclamando con conocimiento jurídico determinados derechos y en la batalla de la comunicación, por supuesto, están pendientes jueces, fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Instituciones del Estado, por supuesto. Me parece también importante. Eh, vamos a entrar un poco en el asunto, para no alargarnos en el tema y para ceñirnos, Miguel Ángel, a, a, al tiempo impuesto. ¿Por qué el aprovechamiento de la energía del sol, estoy hablando como periodista, solo puede ser presente y futuro? Pues voy a citar incluso a mis colegas. Eh, esto es como todo. Un arquitecto que cita a otros arquitectos, Oye, pues hay arquitectos mejores y peores, como hay restaurantes mejores y peores, periodistas mejores y peores y futbolistas mejores y peores. ¿no? no tienen más valor ni menos, pero tiene el valor de lo, de lo que significa citar a un colega. Entonces, en la prensa se ha publicado lo siguiente, seguramente aquí hay autoridades en la mesa que podrán matizarlo, ampliarlo o desmentirlo. Dicen, la tierra capta cada año del sol unas 5.000 veces la energía que consume. Han publicado también mis colegas que hoy, hoy año 2017, en un país que es eh, referencia por muchas cuestiones para todos, en otras no, pero en algunas sí, Estados Unidos, el 67% de la energía proviene hoy de combustibles fósiles, pero que al actual ritmo, con la actual legislación, con el modo de producir de las empresas americanas, en 20 años el 98% de lo producido será energía solar. No sé si algún periodista habrá titulado mal o se habrá pasado, en fin. O sí. se ha pasado de rosca un poco, se ha pasado un poco, pues será el 97 en lugar del 98%. Eh, una empresa, Enel, que seguramente todos los aquí presentes conoceremos, planea invertir en América y en Europa en los próximos años 5.200 millones de euros en la generación de renovables, eólica y solar. 5.200 millones de euros. La inversión en combustibles fósiles va a ser de 800 millones de euros. 5.200, 800. Hay una tendencia mundial a la descarbonización. Bueno, según los periodistas, sí. Sí, sí, total. Pero sin ningún género de dudas. Ahora lo podremos debatir. Pero más importante, ¿qué dice la prensa sobre los temas que hoy aquí nos ocupan y nos preocupan? Pues yo voy a citar titulares fundamentales y legibles por cualquiera de los aquí presentes en los últimos 15 días. Por ejemplo, el estancamiento de las energías renovables en España es incomprensible. Por ejemplo... ¿Energías renovables para cubrir el 100% de las necesidades? ¿Una utopía? Otro. ¿Energía fotovoltaica en invernaderos? Fuente de rentabilidad y de productividad. Otro. ¿La CNMC da el visto bueno para crear en Murcia la mayor fotovoltaica de Europa? Otro. ¿Una empresa cordobesa va a instalar la mayor planta de autoconsumo agrícola en el sur de Europa? Otro. La energía fotovoltaica es la solución más eficaz para, para combatir al cambio climático. Otro. En 30 años, no en 20, en 30, la fotovoltaica será la primera energía de generación a nivel mundial. Otro. Las fotovoltaicas pierden la batalla de la energía renovable contra el viento. Voy a citar tres más, para no aburrirles demasiado. Nadal... Quiere facilitar, me temo que se ha hablado eh, esta tarde de Nadal, quiere facilitar la casación de la fotovoltaica en la nueva subasta renovable. Esto para cualquier lector medio, sí, sí, sí, sí. esto cuesta entenderlo. ¿no? Sí, sí, sí. Penúltimo, una empresa sevillana participa en la construcción de la mayor planta fotovoltaica del mundo, en Emiratos Árabes Unidos. Y último, Baleares asigna más de un millón de euros en subvenciones a instalaciones solares fotovoltaicas. Subvenciones. Eh, última parte de mi intervención, últimos cinco minutos. Se supone que los medios de comunicación ejercemos una triple función. Esto está en los manuales más viejos de periodismo. Informar, formar y entretener. Esto es lo que hacemos los medios de comunicación. En lo de formar va un poco la cuestión de concienciar que aquí también nos atañe. Y entonces yo me pregunto, eh, los medios de comunicación estamos concienciando, al margen de informar y entretener, que está muy bien, y generar polémica sobre si hay cambio climático o no, pero eh, estamos concienciando en lo que significan los modos de producir energía, en las consecuencias económicas, sociales, medioambientales, éticas, ¿lo estamos haciendo los periodistas, sí o no? Eh, y yo voy a distinguir, desde luego, en mi opinión, y puede ser perfectamente rebatible, eh, cómo se distingue la información que nosotros hacemos sobre estas cuestiones. El modelo de energía barra el cambio climático que está incluso en el debate público está por encima, ¿no? Es decir, en importancia, en... está por encima. Yo creo que estamos informando sobre esta cuestión que hoy nos atañe, aquí esta tarde, ...de forma un tanto sensacionalista. ¿Eso qué significa? Que al final eh, el debate se reduce a ¿pero hay cambio climático o no hay cambio climático? ¿Está subiendo la temperatura o no? ¿Hay deshielo en los cascotes polares o no hay deshielo? Hombre, y a partir de ahí pues ya vemos qué hacemos con los molinillos de viento, con los huertos solares, etc. Pero primero vamos a lo fundamental... ¿Hay o no hay cambio climático? eso es un debate sensacionalista y desde luego no es científico. Pero esto es lo que hacemos los periodistas en términos generales. Segundo, creo que hay discontinuidad en el mensaje. Seguramente a Miguel Ángel... A los aquí presentes, a los presentes en la mesa, les gustaría que las cuestiones que interesan y las cuestiones que importan pues estuviesen todos los días en los medios de comunicación, que es donde se generan las verdaderas corrientes de opinión y donde los periodistas, eh, periodistas realmente lanzamos determinados mensajes y hay determinados políticos que dicen esto hay que arreglarlo ya, no puede ser que, tenemos, que tengamos todos los días a esta gente eh, dando la brasa con este tema. Y encima esta gente tiene razón, hay que arreglarlo. Eh, discontinuidad en el mensaje, ¿qué significa? Pues significa que sobre la cuestión del modelo energético en España no hay un debate permanente en los medios de comunicación, desde luego que no lo hay. Hay determinados flashes. Hay un político que dice una historia, hay un científico que de repente aparece con una declaración descacharrante eh, y cuando no hay elementos que son, por así decirlo, sorprendentes, eh, pues el tema no se debate y el tema no aparece. ¿Por qué? Bueno, pues, oye, lo de siempre, esto es lo de siempre, ¿no? Por lo tanto, discontinuidad en el mensaje. Eh, otro elemento importante. Hay información, en cierto modo, alarmista. Ayer por la mañana, hoy es, hoy es jueves, ayer por la mañana, en el programa de Ana Rosa, ayer por la mañana estuve en el debate de la mañana a las mañanas de cuatro a partir de las once, pero antes, a las diez de la mañana, en Telecinco, se estuvo debatiendo durante muchos minutos sobre eh, un hecho alarmista, que es si efectivamente en España en los últimos años, pocos años, había disminuido la temperatura eh, o había aumentado tres grados o no. Si lo había dicho la Agencia Estatal de Meteorología o no lo había dicho. Entonces, claro, oye, eh, Desde luego que haya subido o bajado la temperatura tres grados en pocos años y establecer una regla general en base a eso, eso ya es verdaderamente descacharrante. Pero encima, de... perdón. 2,8. No. 3,8. No Pero encima, ser. claro, es decir, no que, que este ser. un debate. Es imposible. Eh, es imposible. Pero en fin, que. que es imposible. Eh, eh, dejamos concluir. Ahora en rogos y preguntas. A, Ven, Pero claro, eh, que realmente en un debate eh, de tal envergadura, en un debate de vital importancia. Que tengamos a periodistas, me pongo yo el primero, ¿no? Estoy haciendo autocrítica. Viendo, Oye, a ver lo que me dice el contacto que tengo en la Agencia Estatal de Meteorología. Porque he dicho que ha subido tres grados? Coño, a ver si le ha cagado, a ver si me dice que son 2,6. Esto, esto realmente no es serio, esto no es serio, ¿no? Y esto desde luego no nos corresponde a los periodistas, ¿no? Y de forma precipitada, en cinco minutos, de golpe y porrazo, para ver si tengo razón en lo que le he dicho al de enfrente o no tengo razón. Esto no puede ser, ¿no? Esto es una cosa bastante más seria. Otra cuestión. Eh, hay tendencia en todo lo que tiene que ver con las energías renovables y con el cambio climático a eh, poner el eh, foco en las catástrofes. También es bastante normal. Yo esto eh, Siempre que hago sesiones de, de coaching, que son todas las semanas, o con portavoces de, eh, del ejército, que son militares, o con eh, determinados portavoces de determinadas eh, instituciones bancarias, etcétera. En fin, yo siempre voy a lo mismo. Es noticia que un hombre le muerda a un perro, pero que un perro le muerda a un hombre no es noticia. Por lo tanto, es cierto que hay determinadas cuestiones eh, eh, que pueden parecer eh, eh, básicas ¿no? eh, y que no aparecen en los medios de comunicación, pero cuando hay una que dice, joder, esto, esto, esto es una pequeña catástrofe. Es, esa va a los medios de comunicación. Si desde luego, como se estaba diciendo ayer por la mañana, hay un grandísimo bloque de hielo, creo que estaban diciendo de 5.000 kilómetros de diámetro, que estaba eh, viniéndose abajo, que había una grieta profunda y que esto se venía abajo, etcétera, etcétera, en el eh, círculo polar eh, ártico, joder, pues, pues esto suena noticiable. ¿Y eso quién va a comprobarlo? No? ¿Quién ha comprobado si la grieta está o no está? Hablo a nivel periodístico en España. ¿Y si la grieta está en un eh, elemento de hielo que es de 5.000 kilómetros de diámetro o es solamente de 1.000 kilómetros de diámetro? ¿Quién lo ha comprobado eso? Nadie, lógicamente. Y entonces, ese, evidentemente, es un problema. Luego, eh, creo que hay un elemento fundamental también. ¿no? A los periodistas nos interesa esencialmente porque eh, entendemos y porque las audiencias así lo dicen eh, es lo que vende… ...nos interesan los temas de política eh, pura y dura... ...o los temas sensacionalistas puros y duros. ¿Han, vit, han visto ustedes en un debate, eh, digamos, eh, de gran audiencia... ...en alguna ocasión planteado eh, el tema educativo en España... ...o el tema fiscal en España... ...o el tema del envejecimiento de la población en España? Eso nunca sale en los medios de comunicación. Esos temas que nos pueden parecer, y desde luego he incluido este la cuestión del modelo energético que tiene que afrontar un país, el conjunto del subcontinente europeo y el mundo entero. Eh, estos temas en un prime time aparecen o no aparecen. No aparecen nunca. ¿Por qué? Porque cuando eh, tú, minuto a minuto… Con tus audímetros en televisión ves el resultado que ha arrojado un determinado debate, ves lo que da audiencia y, no, y lo que no da audiencia. Y esto, por desgracia, por las razones que sea, luego lo podremos comentar naturalmente, no da audiencia. Bueno, pero si esto es importantísimo, ¿cómo no vamos a debatir sobre el envejecimiento de la población si están en juego nuestras pensiones? ¿Hay algo más importante? Pues eso es muy importante, desde luego, a mí me lo parece. Pero ¿por qué cuando yo planteo ese tema en televisión la gente no me sigue? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues habría que preguntárselo a la gente que está siguiendo ese programa, naturalmente. Eh, otro elemento, falta de profesionales especializados en este ámbito, por supuesto, ¿no? Eh, Miguel Ángel, eh, Rafa, etcétera, cuando hagáis eh, los correspondientes resúmenes de prensa sobre las entrevistas, artículos, informaciones editoriales sobre este tema. Joder, pero qué disparate está diciendo este tío sobre las fotovoltaicas. Pero este que está hablando de los huertos solares, pero ¿por qué habla aquí de placas cuando es otra cosa? Joder, pues esta gente no tiene ni idea. Da igual. Es decir, los medios de comunicación hay que entender que desde el punto de vista financiero y económico no se encuentran, no nos encontramos, los propietarios no se encuentran en un momento bollante y hay una precariedad muy importante en la profesión periodística ahora mismo, por supuesto, a nivel local, autonómico y nacional. ¿Y eso qué significa? Como el otro día me preguntaba en el Ministerio de Defensa un general de nuestro ejército, pero coño, ¿cómo en un periódico como X no hay un tío que sepa de temas militares? Y pues la verdad es que este tío que sabía mucho se ha prejubilado hace un par de años y la verdad es que no lo hay. Es uno de los cuatro periódicos más importantes de España. No hay un tío que sepa de temas militares. Es decir, cuando tú ves a un militar y ves que lleva aquí una serie de, de cruces y de tal y de estrellas y de no sé qué, pues tú tendrás que saber si es un, un general, un comandante, un teniente coronel o lo que es. No hay nadie en ese periódico que lo sepa. Faltan profesionales especializados. Por lo tanto, en este caso que hoy nos ocupa... Nadie, joder, es que nadie está al tanto del tema de las fotovoltaicas y de los modelos energéticos y de esta cuestión que es tan interesante que podría entrar en economía, en salud, en medio ambiente, en sociedad, en economía. Pues puede entrar en todo, ¿no? Y, y no pueden poner a un tío en el periódico que se entere de esto. Digo los periódicos porque son los medios que más periodistas tienen, ¿no? Las televisiones tienen menos, las radios menos. Eh, pues no, realmente no lo sabe Miguel Ángel. Y eso tiene que ser asumido. Ojalá fuese corregido, pasado mañana. Ojalá lo fuese, pero no lo es. Eh, las informaciones adolecen de falta de contexto, claro. ¿Qué nos interesa? Nos interesa solamente el titular, lo que yo he dicho. Pero bueno, unos tíos de Sevilla que están haciendo un huerto solar en todo el Golfo Pérsico. Son la leche los de Sevilla, ¿no? Bueno, ¿y cómo va la cuestión energética en España y qué pasa con los de las fotovoltaicas y qué ocurre con la inseguridad jurídica que se ha producido y con las decisiones de los tribunales? Joder, pues que eso… Eh, yo qué sé, yo qué sé. Habrá que preguntarle a algún abogado, ¿no? O sea, en términos generales es muy difícil, ¿no?, ocuparse y preocuparse por eso simplemente porque falta conocimiento, ¿no? Eh, yo creo que no se transmite con la suficiente fuerza que este tema del que hoy nos ocupa y preocupa afecta a la educación, afecta a la seguridad, afecta a la economía y afecta a la salud de esta generación, de la nuestra y, desde luego, de las próximas eh, generaciones. Y luego voy a terminar ya, para no alargarme, que seguramente me he pasado del tiempo, eh, con un tema importantísimo, ¿no? Yo estaba esta semana eh, haciendo unas sesiones de lo que ahora se llama Media Training, ¿no? que es darle unas nociones a los portavoces de una determinada organización sobre cómo se tienen que manifestar esos portavoces ante los medios. Y entonces eran portavoces de un banco importante. Y les decía, la verdad es que ustedes tienen una ventaja que es magnífica. Nadie la tiene esa ventaja. La ventaja que ustedes tienen se llama publicidad. ¿Saben por qué tienen una ventaja? Porque aunque ustedes saquen un producto de su banco, ¿eh? que es una cuenta que tiene unas magníficas bonificaciones y que es la leche y que les van a meter no sé qué porcentaje, etcétera, etcétera, y que luego funciona como un auténtico desastre, un desastre, ¿eh? un desastre, eh, yo eso no lo voy a poder contar como periodista, no lo voy a poder escribir en ningún artículo, ni en los programas a los que yo voy de televisión se va a hablar de ese tema. ¿Saben por qué? Porque los periodistas nos vamos a autocensurar. ¿Saben por qué nos vamos a autocensurar eh, sobre ese tema? Porque hay una cosa que se llama publicidad que está poniendo su banco, que ha lanzado un producto que es una auténtica basura, es una basura el producto, pero nadie va a hablar mal de ese producto. Porque es que su banco a mi cadena de televisión y a mi periódico le está metiendo una cantidad de dinero impresionante en publicidad sobre un producto que no sí. funciona. ¿Y sabe qué ocurre si yo eh, hablo mal de ese producto que no funciona? Pues pueden, pueden ocurrir dos cosas, ¿no? O, o realmente eh, que me peguen un tortazo importante los directivos de mi medio de comunicación, ese es el mejor de los, de los escenarios, el segundo es que me echen, sin ninguna duda. ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿A qué voy en este caso que nos ocupa? Pues hay una serie de compañías de automóviles... Y hay industrias especialmente contaminantes que ponen mucho dinero en los medios de comunicación. Entonces, claro, cuando vienen unos señores, independientemente de que hayan tenido unos agravios, unos daños, unos perjuicios y a con no sé qué rollo que es medio medioambiental, pues oye, pues vamos a ver cómo lo focalizamos. No vaya a ser que le moleste a estos, claro, Es que estos tíos se están metiendo x cantidad de dinero y eso pasa. Y eso yo tengo que contarlo, eh, Miguel Ángel, porque es lo que tú me has pedido, que, que venga a hablar aquí de cómo funcionan y cómo funcionamos los medios de comunicación. Y por tanto, yo digo, bueno, alguien podrá decir, joder, pues eh, señor Merlos, usted que parece tan valiente, pero es más prudente de lo que imaginábamos. Eh, los medios de comunicación funcionan así y nosotros, lo que aparecemos en televisión en las tertulias, presentando dirigiendo, opinando, etcétera, etcétera somos trabajadores y tenemos unos empleadores y los empleadores los que nos emplean suelen ser los dueños del medio de comunicación y estos señores son los que reciben la publicidad hay una frase muy vieja en España poderoso caballero es don dinero pues aplicado al sector de esta tarde y de esta tarde noche Ahí dejo abierto el debate. Miguel Ángel, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Alfonso.